Hola a todos, buenas noches una vez más. Ya estamos aquí con ustedes un poco tardecito en estos últimos días que he estado transmitiendo, pero la verdad es que sí he estado el día medio cansadito y aparte de eso ha eh, estado haciendo un poquito de buen clima y como dicen los pesimistas de mal clima ha estado lloviendo y ha estado haciendo un poquito de aire, entonces este pues ahí estamos, ¿no? Eh, bueno pues vamos a empezar. El día de hoy nos tocan el tema es bautizos y los eh, grandes, que es esa G. Punto iniciados que les puse el día de hoy. Bueno, pues este, hoy vamos a empezar con esos este, pues mitos del bautizo. ¿Qué es el bautizo? Pues es el renacimiento, la renovación y sobre todo la aceptación de una nueva etapa. Les comento. Ah, bueno, antes de que siga yo adelante hablando con ustedes, vamos a... Eh, Dios los bendiga, el saludo, y ah, luego les, les explicaré por qué por qué esto de la cruz, el saludo, ¿verdad? Este, pues bendiciones, buenas energías, que su corazón siempre esté lleno de luz, que su mente sea ahora el entendimiento, que tengan ojos para ver, oídos para escuchar y boca para transmitir. Eh, um, nuestro corazón siempre esté. En donde vaya el amor, donde vaya la comprensión y sobre todo que el día de hoy haya sido un día de muchos milagros, que hayan sonreído mucho y que si el día de hoy se levantaron pues de malas o tienen un día en el hospital o tienen un dolor de cabeza formidable, pues todavía tengan ese sentido y esa gracia de sonreír porque es parte de la belleza de la vida, es parte de es parte de el entendimiento. Y pues, este, ahora bien, vamos a, este, vamos a empezar a hablar, después de estas bienvenidas, después de estas estos buenas vibras, después de, de estas bendiciones, vamos a empezar a hablar de, pues, de nuestro tema bautizos y grandes iniciados. Bueno, el bautizo es un inicio o una iniciación que se practica en diferentes eh, grupos de sociedades, y bueno, pues tiene como que un, un, un estilo, cada una la practica de manera diferente. Es una parte de delimitar o especificar eh, cómo van a entrar a sus creencias. Así que, pues vamos, adelante vamos a empezar. El bautizo, bueno, pues en los tiempos de en, en tiempos de la Biblia se hacía con agua. A Chuchito y este Juan el Bautiza, Bautista bautizaba con agua y a Chuchito lo bautizaron ya grande, una edad de ya una edad ya grande y le, y le pusieron su agua, más bien lo sumergieron en el río, ¿no? O sea, literalmente lo bañaron y era para quitarle, pues se supone que el bautizo semeja quitar todas las impurezas, este por eso es que el agua lava todo lo que lo que, o sea, cualquier pecado. Y aquí es donde empezamos las controversias. ¿no? Nosotros como simples mortales semejantes a Dios. este Nos dicen siempre que nosotros venimos con el pecado original. Y que pues por eso nos bautizan desde chiquitos. Para los católicos. Para los cristianos. Bueno aquí ya mencioné algo que me van a hacer así. Me van a aplaudir. Porque evidentemente los cristianos. Eh, adventistas, protestantistas, testigos de Jehová. Y, y toda esta rama de, de la de la parte judeocristiana. Pues eh, Literal. Se bautiza ya grande, bueno hay otras este, partes como eh, eh, hay otros ritos como la, eh, la circuncisión me parece que también entra aquí pero bueno desconozco pero más adelante les investigaré la parte judía eh, no me acuerdo más bien sí me lo dijeron porque sería yo mentirosa decirles que no pero sí he estado estudiando esa parte de los ritos judíos este está la parte de la circuncisión para los niños y bueno, la presentación al templo y todo esto, ¿no? Entonces, y, y también, bueno, ya vienen partes de iniciación. Lo que sí les quería yo hablar, bueno, precisamente de la parte de la iniciación o no el bautizo, es que este, nosotros como humanos, o bueno, como personas, tenemos diferentes creencias. Y así a la vez hay como hay bautizos católicos, hay cristianos, testigos de Jehová, judíos, adventistas, sabáticos, este... Así también tenemos... Eh, paloma yombe, tenemos este, bueno quizás nos llaman bodías, se llaman iniciaciones, este también tenemos de religiones africanas, también tenemos de eh, bueno de todas las de, infinidad hasta de religiones eh, asiáticas de diferentes este, pues también los ojitos rasgados entran aquí porque evidentemente la religión tú no puede evitar hablar de porque estamos hablando que somos una religión inclusiva una religión donde no tiene una cara siempre y cuando hagas el bien o sea evidentemente tú puedes caminar por el camino del bien y no necesitas simple, no necesitas guiarte por un, un solo estándar, no puedes este hacerlo de la manera que mejor te beneficie pero que evidentemente, pues, esté a tu comodidad. Bueno, pues ahora, ahora bien, vamos a empezar esta parte de los grandes iniciados. Aquí atrás tenemos una biblioteca mágica, más bien como una compilación de libros, porque pues la verdad no es muy grande, creo que el lugar en donde yo estoy, pues, han de ser dos metros cuadrados, o sea, lo que ustedes están viendo es lo que hay, y un pedacito para descansar, entonces, este... Pues evidentemente Este Y no, creo que no son met dos metros cuadrados De que está menos eh, Evidentemente, pues vamos a ver Lo poquito que me que, que tengo aquí de libros Y algunos los iremos quitando Y los iremos poniendo en otro lado Para poner nuevos cuando te Toque el tiempo correspondiente Entonces vamos a proceder Les hablaba yo A ver, permítanme, voy por mis lentes Que se me olvidaron Pero ahí voy bueno, aquí va. <ríe> Hola. <ríe> Hola la visión, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar de la parte de los iniciados. ¿Por qué los iniciados? Bueno, los iniciados también habla de una sabiduría en específico y habla sobre una historia a través del tiempo y habla también de los libros sagrados, parte de los libros sagrados que nosotros tenemos no solo de la parte judeocristiana, como hasta ahorita les he estado hablando, y como anteriormente les había mencionado. Nosotros también habla. Bueno, también nosotros hablamos de otras cosas. Y por aquí tenemos un autor. Este. Ah, se me olvidó decirles que, el, el, que Gao, el gran arquitecto del universo, esté con ustedes. Donde quiera que se encuentre. Entonces, bueno. Vamos a leer un libro. Me van a decir Peck está de dónde lo sacaste. Sí, como siempre. Ya me andan acá fusilando. Aquí hay un libro muy importante llamado Los Grandes Iniciados. Es un libro de Edward... Ay, ¿dónde Edward Sure. Este... Este libro habla precisamente de algunos... Algunos grandes iniciados de la historia. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, pues los grandes iniciados estamos hablando de Jesús, de Buda, a ver, de Rama, de Krishna, Hermes, Moisés, Orfeo, Pitágoras, Platón, Jesús, Zoroastro, Bu, Bu, ya se dice? Buda, otra de Jesús y los Esenios. Este libro trata de algunas cosas, pero principalmente habla de, de, la, eh, pues de, los, de las grandes figuras literalmente espirituales que existen. Las diferentes vidas que llevan, este, las vidas que. Que, que se unen o se entrelazan entre ellos. Si tú dirás qué tiene que ver Pitágoras con Jesús. Y, y qué tiene que ver con este... ¿Con cómo se llama Con Buda, ¿no? Jesús y Buda pues andaban... Nada más les recuerdo que Buda tenía... Este... Algunos conocimientos de los monjes budistas. Digo, porque... Por algo no se les llama dijo Entonces, este... Pues igual... Eh... Les recuerdo que anduvo viajando en muchas partes del mundo y aquí es donde empieza la discusión, porque, pues evidentemente, en este libro, en este libro chiquito, bueno, no tan chiquito porque sí, sí, sí está grande y sí me lo alcancé a leer, no recuerdo si completo, o, pero pues sí lo terminé. Entonces, aquí de, dentro de este libro hablamos de diferentes culturas y diferentes razas este, humanas y cómo se supone que se empieza la parte de las cuestiones espirituales las cuestiones de la energía, las cuestiones de, de la pues digamos de, de, de los libros sagrados sobre la vida de estas personajes que se entrelazan. A grandes rasgos les puedo decir que a mi y entender estos libros de, de, de los grandes iniciados habla precisamente de person, bueno, de personas o, o eh, em, enviados o mensajeros o misioneros este como lo que era Jesús literalmente se encargaron de dejar un este un, un tipo de mensaje aquí y todos tuvieron una vida similar desde que fueron engendrados hasta que fue su final no entonces todos estuvieron eh, todos fueron engendrados literalmente por por fuerzas mágicas, por obra de gracia del Espíritu Santo. Y bueno, la mayoría, ¿no? Y otros, este pues literalmente tuvieron eh, algunos que, que este embarazos inesperados. Y así sucesivamente, ¿no? Pero más bien como fue una parte inesperada, inexplicable. Y más allá de eso, también muchos coincidían con que el embarazo estuvo... Pues en peligro de no llegarse a su término Algunos casi punto de La señora que los tenía en, en el vientre No los quería, los quería abortar, ¿no? Literal Y los otros, algunos corrieron El peligroso, este Asunto, de que pues a, Eran perseguidos ¿No? Como la matanza De los niños estos Para que no naciera El elegido, ¿no? Del rey por, era, Quien, quien mató, mandó a matar, ¿no? a los primogénitos, bueno, pues así, cada uno de ellos tenía un, un detalle en específico que probablemente pudiera hacer que no naciera, o que si se moría en el momento, literalmente lo mataban, y luego después de eso, bueno, pues estuvo la parte pues donde empieza a descubrir la parte de la vida, lo que hacía Jesús cuando era niño, lo hacían también estos personajes y tienen vidas muy similares, Nacieron de madres muy similares, en condiciones muy similares. Eh, eh, de, como decía, la, de, de doncellas, literal. De corazones puros. Porque, como si sí les recuerdo, la virginidad no se mide por una tela ni por el imen. Y se los, se los recuerdo así bien específicamente. No se rige por eso. Y estaban literalmente, pues en, en la Biblia nunca dice que era o que no era. Y no especifica. Eso es traducción de otra cosa, pero nunca dice si la Virgen María era o no era y tampoco le vamos a hacer un examen ginecológico porque tampoco podemos saber ¿no? ni aún así, si es o no es ¿no? cada quien pues decide su vida entonces, hay ah, igual acá también, sus madres eran muchas puras de corazón de sentimientos nobles y así sucesivamente ¿no? y fueron literalmente mal vistas por la sociedad y cubiertas por un hombre o por una persona que los ayudó llevadas a algún refugio lejano como cuando la Virgen María andaba viajando y entonces llegaron a lugares específicos para proteger a su a su bebé en específico, así cada uno de estos y poco a poco pues fueron creciendo los grandes sabios dentro de la historia, dentro de, dentro de estos libros y fueron creciendo eh, pues los diferentes este personas que han transmitido algún tipo de sabiduría, ya sea filosófica, ya sea espiritual, eh, ya sea científica, pero a fin de cuentas siempre transmitieron una, una, una sabiduría muy relevante para la historia, sí. Eh, como lo quieran ver, específicamente sí, es muy relevante para la historia Dentro de todos estos habla también de la parte de las razas humanas Donde se unen, donde se empiezan a mezclar Bueno, aquí hay unos libros específicamente Y hay otros que por ahí tengo Que por ahí tengo que también hablan de muchas cosas en específico A grandes rasgos les comento, la cuestión, la cuestión de las, de las de los bautizos y de los grandes este iniciados, pues habla precisamente de eso, de un recogimiento de la vida, no pensemos que, que el bautizo es para lavar los pecados de nuestros padres, porque evidentemente eso es una idea rara y machista debido a que pues los padres de nosotros ni cometieron un pecado a crearnos, nacimos de un sentimiento muy poderoso llamado amor y ese es el sentimiento más puro que pudiéramos tener en la existencia de este mundo, de la humanidad y de los demás planetas llámese como se si llame en otros planetas, en otras partes del universo y en otras estrellas o quizás en otras partes del mundo eh, con los diferentes idiomas evidentemente no es un pecado nacimos de la parte del amor venimos a dar luz y venimos a seguir el camino aquí en la vida, en el, en el mundo, en el universo. Más allá de que los que tengan la fortuna de viajar al espacio y volverse en astronautas. Este, y más allá de los que tengamos, la, o sea, que tengamos la fortuna de seguir aquí en este planeta. no, Conocer a par, por cámaras y por lo que ellos nos mandan la cuestión de pues de, lo, de lo, cómo está el planeta Tierra por allá y cómo están los, los cuerpos celestes. Siempre se ha sabido que dentro de las creencias religiosas, espirituales y demás, eh, ha habido siempre una conjunción, siempre, como les comentaba, la religión del oído de Tut o el oído de Tut o la fe Tut, como quieran llamarle, siempre ha pensado, desde hace muchos años y hace muchos años que yo lo sé, que no tenemos por qué pelearnos, porque unos sean cristianos, otros judíos y otros católicos, testigos de Jehová, eh, mormones budistas, con una, eh, como, como sea una forma de vida, este un estilo de vida, un es, um, eh, se le dice de una manera no diferente, un, una, este, una forma de vida diferente. ¿no? Eh, para, para con nuestras vidas, para llevarlas eh, en paz, porque a fin de cuentas, si leemos un poquito, más allá de estos libros, más allá de otros libros, más allá de aventarnos varios libros sagrados, que más adelante les iré enseñando, que por ahí tengo en nuestra biblioteca, más allá de todo eso, nosotros sabemos que todos, todos, ya sea que el enviado quería se llame Mahoma, Buda, este mira por ejemplo aquí tengo a Chuchito ahora sí ya lo encontré ayer no lo encontraba pero ya ya encontré aquí a Chuchito este entonces más allá de lo de cómo le llamemos a nuestro enviado emisor eh, defen, defensor eh, ángel a la persona que nos o al, o, o al ente que nos que nos da la sabiduría como la energía sagrada de, de los budistas así evidentemente tenemos que llevarnos todos en paz porque todos vamos hacia una rama todos buscamos un este todos buscamos un solo sendero que es el sendero del bien caminar y sonreír y ser felices en este mundo y más allá de todo eso entonces evidentemente nosotros no podemos andar por la vida agarrándonos del chongo porque somos satanistas, porque somos religión TUT. Bueno, la religión TUT se creó para unirlas a todas las demás. Este, Porque yo me bautizo cuando recién nací, porque el otro se bautiza cuando tiene 30 años ¿no? o 33 años. Este, Porque uno tiene conciencia cuando lo hacen, porque uno se bautiza de un lado y luego se vuelve a bautizar por el otro para borrar los pecados. No señores, aquí quien se bautiza y quién no. Solamente es una aceptación a la nueva vida, una renovación a lo que realmente quieres. Ya sea impuesta, porque cuando somos niños no, no podemos decir, no quiero. Y cuando somos adultos, pues este, tenemos la conciencia ya para, para decir. Pero muchas veces tenemos esa cabeza craneadita de gente que, que se aprovecha de del desconocimiento de nosotros mismos. Entonces, tienen ustedes que ver... Esa situación, hijos, esa situación porque no es nada más la vida que, que ustedes espiritualmente quieren llevar porque a lo mejor ustedes quieren hacer meditaciones, a lo mejor ustedes no quieren hacer rosarios, quieren hacer decenarios y no es necesariamente que los obliguen. Sí, evidentemente uh, ha habido muchos milagros, yo no digo nada porque pues a través de la historia se ha visto que dicen sobre la Virgen de Fátima. Eh, sobre las cosas que pasan, pero evidentemente también estamos de acuerdo que la meditación y las monjes budistas hacen cosas súper súper súper increíbles, este hacen cosas súper súper increíbles y, y bueno no los comparemos con con ese tipo de milagros, pero pues es sabiduría que desconocemos, sabiduría que podemos mezclar, eh, cosas que podemos usar porque la ciencia también se une a eso, eh, la parte de, de la musicoterapia, como dicen por ahí, o la parte de la medicina, de eh, la medicina a través de los sonidos, para poder relajar, para poder concentrarse, ayuda mucho las cuestiones de las vibraciones, las cuestiones de, de estar más este conectado con el yo mismo y, y el y el ser, porque por ahí también la cuestión de la psicología y la psiquiatría, pues creo que por ahí también se maneja ese tipo de cosas, ¿no? Evidentemente tenemos que tener mucho mucho cuidado con lo que hacemos, señores. Mucho y mucho cuidado con lo que con lo que nosotros andamos por ahí este confiando porque pues a fin de cuentas es nuestra nuestra nuestra fuerza sagrada, nuestra brillantez en este mundo. Y no podemos andar por la vida confiándole eso a cualquier cosa. Ni tampoco regalándole a, a personas, a nuestros, a, nuestra, a nuestros seres queridos o a nuestros rayitos de luz que llegaron al mundo así nada más. Porque sí, tomando decisiones porque nada más usted considera que es necesario o es obligatorio. No, no señores. Sí, evidentemente hay que poner una protección, hay que hacer alguna cuestión así para precisamente que que enseñarles los caminos de la espiritualidad, los caminos de Dios, los caminos de la energía, los caminos donde literalmente estemos conectados con lo sagrado. Sí, a lo mejor nosotros le podamos enseñar a nuestras semilletas el, eh, un camino, porque fue el que nosotros nos enseñaron. Muchas veces no aprendemos y muchas veces nos negamos a ver la realidad. Y muchas veces no vemos la parte que nos están este, literalmente enseñando por ahí. Pero sí usted debe tener la apertura de mente por si de repente su semillita llega y les dice, ¿saben qué? Yo leí este libro y, y este ¿cómo se llama? Y a mí no me gusta lo que están haciendo aquí. Por x Y pues voy a investigar más o, ¿sabes qué? Ah, bueno, sí, sí, es sí, cierto, tener la apertura. Pero eso no quiere decir que sea una mala persona. Así que aclaremos esa situación y pues caminemos. Caminemos sobre la senda Dicen por ahí No sobre la senda porque evidentemente no somos visibles O sea caminemos sobre Sobre un, sobre un buen camino A lo mejor con diferentes ramificaciones A lo mejor con Mezcla de cosas Porque por ejemplo um, Ups Creo que ya no lo tengo Por ahí tenía yo un decenario Rosa, Tenía yo algunas cuestiones por ahí mezcladas de diferentes cuestiones. Déjeme decirle que la parte del rosario no necesariamente tiene que ser católico o judeocristiano También hay un este un, un hay algo que se asemeja al rosario. ¿Cómo se llama? Bueno, algo que se asemeja al rosario que utilizan para este, que utilizaban los. creo que sí son los budistas, precisamente para para las cuestiones de sus enseñanzas sobre la meditación. Y que no crean que solamente el, la cadena de cuenquitas es exclusiva, exclusiva de los católicos. Ya es más bien con anticipación, ¿no? Aparte, aparte de todo eso, este, también tenemos que tener en cuenta que dentro de las cuestiones de, de la naturaleza y cuestiones de las, de los ritos, ya sea de brujería, este como se dice eh, ritos espirituales también tenemos la parte de que el agua significa, hay elementos que se ocupan dentro del elementos que se ocupan dentro de, de estos ritos que tienen mucho que ver con la cuestión pues católica ¿no? o sea hablemos que dentro de algunas prácticas como pudiera hablarse de este paganas o ritos este, de otras fees o ritos de otras cuestiones también se ocupan los elementos como el agua, el aire, el sol, la tierra. Y por ahí pues tenemos representados dentro de muchas este, cuestiones religiosas, tenemos representados estos, eh, estos, eh, estos elementos y aparte de que tenemos eso, también tenemos eh, puntos cardinales, que son puntos, al, algunas se ocupan para puntos energéticos para algunos trabajos. Tengan en mente, que para hacer esos ritos pues se practica cuestiones así y en su época cuando se empezaban a dar este cuando se daban las iniciaciones pues era un poco complejo no también acuérdense que cuando Jesús se bautizó o cuando Juan el Bautista andaba haciendo sus bautizos era una cuestión rara y una cuestión de unirse a un grupo de personas en específico eh, pues eso es lo que significa o sea unirse a un a un grupo de personas específicos, seguir las, la, los conocimientos de esas personas, nosotros no podemos andar por la vida nada más así, así que, pues les aclaro bien clarito, ustedes ni les van a borrar el pecado original, porque el pecado original, nada más no, o sea, quien cumplió el pecado lo pagará y ya lo pagó y lo pagó caro, pero eso no quiere decir que lo vamos a andar cargando toda la vida, pues que me, me, me perdone Diosito. Y con en cuestiones de, de malas vibras, malas energía Pues bueno, por eso también tenemos el mal de ojo, ¿no? No falta la... Y el mal de ojo no siempre tiene que ser mala vibra. También puede ser que la persona tiene un espíritu muy, muy pesado. o Muy fuerte y que no lo hace con intención. Y el pobre chamaco pues ahí anda recibiendo energías. Y hay que ponerle pues... Hay que curarlo de mal de ojo, ¿no? Todo eso tienen ustedes que saberlo. El, el, la parte de la iniciación no precisamente es para para ese tipo de cuestiones, ¿no? Para borrar los pecados, borrar los pecados significa renovarse en una nueva eh, renovarse en una nueva vida, a, ir hacia el camino del bien, porque vamos a dejar todo eso malo que hicimos, todo eso todo eso malo que hicimos y que nosotros hasta el momento de nuestra sabiduría consideramos que no fue bueno, y, lo vamos a reto y vamos a retomar un nuevo camino para precisamente ir hacia el bien, ya sea una iniciación, como sea, o ya sea un bautizo, o ya sean ambos, pero evidentemente siempre tener, teniendo conciencia de lo que estamos haciendo, eh, si por ejemplo por alguna razón ustedes, fueron bautizados por la fe para de alguna forma como decían por ahí los este, algunas personas un poco este poco pues ya ya grandes decían no pues para protegerlo ¿no? que esté bautizado que, que no le vaya a pasar nada bueno pues también la fe y la creencia también radica en eso le damos protección cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas porque queremos que esa persona pues esté bien y feliz en este mundo ¿no? y sobre todo pues este, pues que logre una buena vida, ¿eh? darle una un, un sentido de amor y, y esperanza en esta vida para que empiece a, a tener fe, para que, bueno, empiece a creer aunque sea en sí mismo, porque también hay cuestiones de creer en sí mismo. Les recuerdo que los ateos, eh, gracias a Dios, existen, pero más allá de eso, no hay persona atea en este mundo, no hay persona que no crea ni en sí mismos, y recuerde que al creer en nosotros mismos, pues creemos en Dios, en la creación, pues, pues ni modo que, que creamos, no nosotros venimos de un punto y pues al creer la existencia de nosotros mismos, que es la parte que hace caminar nuestro yo, nuestro ser, pues evidente creemos en una energía suprema, y creemos en un Dios, creemos en un... Eh, una persona que nos transmitió conocimientos y que andaba, está haciendo acciones mesiánicas, creemos en, en ciertas atribuciones, pero sí les recuerdo bien claro, hay que cultivarse, hay que cultivarse, la pregunta del millón, yo sé que mucha gente pues desconoce o desconocía sobre este libro, y les suelo hacer como que el hincapié, leanlo, porque más allá de que hay, este, más allá de, de lo que puedan encontrar en este libro. También hay otro libro. Que este. Más allá de lo que puedan encontrar en este. En este libro. Que sí habla de cosas de hasta. Aquí habla de la vida de Jesús. Y no les voy a mentir. Habla de la vida de Buda. Y sí todos tuvieron hijos. Dicen por ahí que hasta Buda dejó a su, a su hijo cuando. Este, recién eh, tenía por ahí un conflictillo y lo dejó en el palacio. Su Buda no era así como que hijo de, de pobre igual que Jesús. Que aunque ustedes quieran decir, es que era carpintero su papá y, y pobrecito y... ¡Ay! Se sacrificaba. ¡Ay! Mis polainas. Tenía eh, hasta el en Nada, no te quejes. Aguántate. Este, no señores en su época los oficios eran como si fueran bueno el oficio de carpintero era como si tuvieras muebles troncoso o este, o estas este, ¿cómo se dice estas fabricantes de muebles que pues evidentemente en su época así era porque esas eran las grandes industrias quien tuviera un animal en esa época como el burro o quien le prestaran un animal como el burro era una persona que tenía dinero no era pobre Igual también Buda O sea Buda no era Venía procedente de un reinado O de un ente político Igual que Jesús Y ahí sí le seguimos Todos los que hay ahí pues tenían una vida así Que luego se dedicaron a hacer una vida más Como más alejada de ese tipo de, de acciones Bueno sí pero no del todo Porque les recuerdo Al igual que, que A Buda pues el Padre lo andó El Buda lo andó buscando el Padre Acá también, acuérdense que cuando llegó, hay una parábola donde dicen que lo llegan a ver sus hermanos y que Jesús no los quiere ver. Pero no sé de qué hermanos. Y Jesús no los quiere Imagínense qué pleito traería. Igual que Buda, ¿no? Que, que literalmente lo obligaban a estar dentro de un palacio. Bueno, ahí trae otro pleito, ¿no? O sea, literal. Y así les puedo enumerar de varios que están en ese libro. Y así les puedo enumerar de varias cuestiones. Que este, que... Que, que este que literalmente terminaban peleados. Por ejemplo, los grandes filósofos, los grandes matemáticos, Terminaban periodos peleados con esa época porque literalmente eran incomprensibles. Su sabiduría era muy buena, pero también había mucha gente que decía que se les había botado la chaveta, ¿no? Y decían, no, ah, sea, este hombre qué, o esta señora qué, o sea, ¿qué onda? Y este y pues así es la vida de los de los grandes profetas. Y a grandes rasgos, pues hay que ir descubriendo. ...sobre las cuestiones de eh, las vidas y sobre las cuestiones de qué, qué, qué vivimos y qué hacemos y así sucesivamente. También pues hay que descubrir qué significan realmente las cosas, como ahorita por ejemplo el bautismo. El bautizo, como les comentaba, en ciertas religiones es quitar el pecado y el pecado original. En otras es quitar los pecados que llevamos en la vida. Las malas vibras, las malas energías, las iniciaciones son un cambio de vida radical que es una renovación acerca de las nuevas prácticas que vas a realizar, o sea, eh, cuando eres niño, pues literalmente te van fincando las nuevas prácticas que tienen que ser el bautizo, los tres años, la primera comunión, la confirmación, este y luego la boda, ¿no? Y todo ahí sobre sus diferentes cuestiones y cuando y por ejemplo ya cuando pasas cuando a practicas otras cuestiones pues ahí tenemos este, las iniciaciones como eh, en otras sociedades como son grupos de masones que hacen sus propias iniciaciones, desconozco, sé que hacen sus propias iniciaciones, desconozco, este porque yo pues no sé, entonces yo desconozco QH, ta, <coughs> gao. yo desconozco todo ese tipo de cosas, pero sí sé que hay una iniciación, que es lo que dicen en los libros, que es lo que hay allá, y sí evidentemente como cuando vas al trabajo, y este, por ahí los los que son este militares me entenderán, ¿no? vas al trabajo y firmas tu condena de muerte, <risa> literal. Firmas tu condena de muerte, ahora en adelante. Este, ya no vas a decir, este, ¿cómo se llama? Te, me equivoqué. Ahora es un salta para atrás. O sea, ya no, o, o ya, cha, ya. No entiendo, o sea, no le entiendo. Mi cabeza no entiende, zorra. O sea, no significa que le esté diciendo que otra cosa de, como mujer de dudosa procedencia, ¿no? No, no. Simplemente que le está diciendo que está bien. O sea, y cosas así. Ahora ya no es este. camínale derecho y sale del trabajo, no, ahora ya todo el mundo en paso redoblado y paso, Los ve salir y hasta llevan el mismo paso, ¿no? Derechitos así todos. Ta, ta, ra, ta, ra. Entonces, este, camínale derechito, los hombres del corte de cabello, eh una forma de diferente de expresarse, eh, hasta la familia meten ahí, porque pues evidentemente lo que la familia haga, el individuo paga, <risa> eso sí que en qué, y eso que, que no me digan que no, porque sí, o sea, literalmente es casi casi como la familia del sacerdote, ¿no? ¿Cómo que tu hermana hizo esto? 20 Marías, ah no verdad <risa> casi casi así, o sea literalmente la imagen de, de las cuestiones de diferentes sociedades pues se ven dañadas para las personas que están adentro de estas y sí, evidentemente hay cosas que nosotros como tales no tendríamos por qué este, resistir como ese tipo de acciones de ninguna profesión y de ninguna actividad pero más sin embargo se llevan a cabo es parte de los ritos de iniciación y es parte de como como la, la cuestión de la tabla, ¿me recordarás? ¿Me recordarás? Sí. Pues sí, había unas tablas por ahí que donde hablaban al personal y todavía me tocó por ahí una persona que... Una vez me la pasaron y literalmente estaba colgado de cabeza en un sanitario, casi casi ahogándolo ahí. Y propio de una dependencia de gobierno. Entonces... Este, pues literalmente aunque algunas son sociedades religiosas, otras son espirituales y otras digamos administrativas o civiles, pues todos tienen su parte de la iniciación, eh, no todos tienen una forma de pensar igual, no todos soportan igual y tampoco no todos van a hacer sus, pues su bienvenida, digámoslo así, porque evidentemente hay cosas que se salen del marco de la parte de la, este la parte pues del marco de tolerancia ¿no? porque también somos seres humanos y también ahí tiene todo un, un tope, tiene un límite y no siempre pueden seguir manteniendo pues ese velo no ese yugo de estar ahí manteniendo a, a la persona aplastada, no, eso no se puede siempre evidentemente y pues por eso hay que pensar dónde vamos a ir a hacer nuestra iniciación o por ejemplo cuando estás en el banco en el banco te crean una calculadora humana y te hacen exámenes y un montón de cosas y y literalmente te ponen unas cuentas así como de 12 o 13 números para que puedas pasar y pasar a aprobar un banco para que te den un, un trabajo part-time. Y full time si, si consideras bien, pero por este. Por un tiempo determinado. Y luego ya que te estás ahí en part-time, te hacen este. Así como trabajar bajo comisión. Y este. Y, y luego ya después de eso, todavía, todavía de eso te dan la bienvenida, ¿no? pues llega más temprano si quieres hacer más este más comisión, pues llega más temprano y cuando ya, este, literalmente llega tu quincena, la cuestión inhumana, ah sí, pero pues tenías que haber hecho tantas cuentas, de esas cuentas te descuentan tantas, porque es la base, de la que, y de ahí a partir la comisión, y te dan un peso dos pesos de comisión, <risa> entonces literalmente también es una parte de, de iniciación para entrar a un trabajo, lo toleras o no lo toleras, y tienes una forma de vida diferente, porque si a lo mejor tú ibas a hacías algunas actividades este, en ciertos horarios, pues dejas de hacer esas actividades y vas corriendo porque necesitas ese trabajo. Y haces, te cambias tu forma de pensar. En vez de andar pensando en las caricaturas, ya estás pensando en cuentas matemáticas, en, en depósitos, o, en, o quizás en venderle al cliente una tarjeta de crédito, ¿no? Literal, porque también eso es por comisión. Y muchos este muchas formas, pues, de vivir parte de las primeras quincenas o de los primeros meses que te dan en, una, en un trabajo, pues es parte de la iniciación. Ya después, como que... Te acostumbras y crees que mejoras, ¿no? Pero eso ya es cuestión de el astro que cada quien quiera cargar, ¿no? Entonces, así como esas iniciaciones, también así están las de las iniciaciones espirituales, así como están los bautizos. Y evidentemente, pues ya sabes, ¿no? Te, cuando naces te, te enseñan una una religión, te enseñan algunas cosas y pues bueno... Como les comentaba, hay iglesias o religiones que no te permiten ni tomar cosas de color negro, o sea, Coca-Cola, té negro y todo eso, no te lo permiten. Y muchas veces hay padres que ya se lo inculcan a la persona desde que nació, pero cuando la persona, pues no sé, trata de ver otras otras ramas, entonces literalmente cuando crece se va a, a su casa y construye un nuevo, un nuevo hogar, pues decide, pues sabes que yo sí voy a tomar... Este, voy a probar la Coca-Cola, porque no sé a qué, qué sabe, ¿no? Voy a probar este el refresco de cola y él se promociona ahí. Voy a probar este. el té negro. O voy a probar. lo que sea, ¿no? Hay algunos que tienen prohibidos la carne. Bueno, pues voy a probar la carne porque en mi vida la he probado, ¿no? Y muchos les gusta y se retiran de esas situaciones. Y muchos otros, pues, están a favor de seguir esa vida. Así como por ejemplo los que, lo que, los que están a favor de seguir de hueso colorado las prácticas de no este. <coughs> de no transfusiones, de no trasplantes, de no hacer esto, no hacer aquello, que sus consecuencias las tienen sí, que se respeten los hospitales, sí, y se juega con la vida también, pero pues como dicen por ahí, cada quien es dueño de su vida. Y todas esas partes importantes que nosotros ahorita estamos mencionando son las reglas que se aceptan cuando nosotros hacemos una iniciación o nos bautizamos, nosotros aceptamos las reglas de esa sociedad que aprendemos a vivirlas y que las vamos descubriendo con el paso del tiempo vamos aprendiendo y también que se van eh, mal aprendiendo o que se van de, de, descifrando de manera diferente porque muchas veces son malas informaciones como las que les comentaba yo ayer entonces este pues bueno a fin de cuentas ya les hablaré más o menos de lo que es el bautizo de lo que son las iniciaciones y más adelante pues hablaremos de cómo es que las diferentes culturas o los, las diferentes historias de las diferentes este, cuestiones que seguimos actualmente en el mundo se juntan entre sí y que literalmente todas tienen historias muy similares, muy muy similares, o sea, tienen como les comento entre sí tienen este pues todo todo como decía madres puras de corazón o, o, o lo que quisieran traducirle las iglesias este doncellas de porque no sabemos si eran vírgenes pero eran puras con ah, este problemas para el embarazo ya sean que por por abortos o porque los querían matar, pero a fin de cuentas no querían que el chamaco naciera, y luego este, pues toda una vida así, se despiden hasta cierta edad, se desaparecen, se alejan, y se van a, este, se desaparece su vida y luego ya regresan, ¿no? Y este, ya hacen sus, sus, este, sus milagros, entre comillas, o hacen sus este sus buenas obras, y luego otra vez viene la sociedad y los, este, bueno, el grupo de personas y los mata ya sea crucificados por una flecha, aplastados, golpeados o etcétera. Y así es como terminan su vida, como un mártir, hasta traicionados terminan ¿no? Con flechas de fuego y todo este rollo. Así es como más o menos termina toda esta cuestión. O sea, ahí les, ahí les aclaro que la lanza de Jesucristo, ¿no? Todos tienen como que, todos terminan así como crucificados, y todos terminan elevándose, regresando, o sea, literalmente mueren. Físicamente mueren, regresan y luego terminan elevando, elevándose a las estrellas. O elevándose al cielo. Yéndose con, con la energía suprema y estando ahí para cuidarnos a todos y cada uno de nosotros. Y así es como por ejemplo podemos explicar. Que podemos tener por ahí el, la cuestión de los mártires y los santos. Que se daban su vida por, por las creencias religiosas. Pero no es propio ni común. Eso es una parte de la injusticia pero... Evidentemente a través de la historia se han vivido con las personas que transmiten las cuestiones, este, eh, algunos caminos espirituales eh, pues buenos eh, y que bueno, este, no han podido lograr más allá de la, la cuestión, este, no han podido lograr más allá de, de esta cuestión de hacer que la humanidad entienda lo bueno y lo malo porque siempre lo diferente o bueno a veces lo rebelde siempre es malo. Y se los digo yo por experiencia propia. Este, muchas veces cuando yo esta, yo empecé con, yo empecé a, a decir, pero ¿por qué esto? Pero por qué el otro, literalmente pues no me sacaron de pecoriza crílega, ¿verdad? Como por ejemplo ayer lo que les estaba diciendo. O como por ejemplo Antier, o por ejemplo el decir, oye, pero yo, yo, yo veo esto. Pero a mí no me parece que que a mí no me parece que hayan discriminaciones en la Biblia sobre la sobre los gays y les, la vida LGBTI, porque no dicen nada de eso, al contrario, ahí la practican o, o a mí no me parece que, que digan que, man, que malinterpreten eso, que no haya derramamiento de sangre pues es que, están hablando de guerra, porque pues derramar sangre no es transfund, tra, este, tras no, no significa que por eso, una transfusión significa derramar sangre, o sea, nada de eso entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Yo estoy en contra de todo eso. Yo no puedo seguir esas, esas cuestiones. Y eso de andarme sentando, o sea, yo ando haciendo meditaciones y, y cuatro horas ahí y todo eso, bueno, tampoco es como mi camino, pero igual hablas con una persona que se dedica a eso y te va a decir, no necesitas sentarte y solamente necesitas encontrar la forma de comunicarte y, y te explica otras formas, ¿no? Porque igual a muchas personas no es como para sentarse en posición de flor de loto, así con las piernitas cruzadas. Y ahí estar, ¿no? Porque evidentemente no todas las personas toleran esas cosas. Sí se acostumbran, pero no es para todas las personas. Y eso te lo explican. O sea, te lo explican y te dicen, ¿sabes qué? esto no es Ni tampoco el que todo el tiempo estés leyendo, leyendo, leyendo, leyendo libros. este No es para todas las personas. Y hay personas que nacen ya con esa inquietud, ya que nacen con cuestiones así este y quizás con un poco de sabiduría porque déjenme decirle que la energía suprema Dios le sopla aquí a la orejita y así andan todo el desastrito entonces este tienen algunos conocimientos como y algunas formas natas de expresión o sea ahí tenemos este algunas personas que que nunca estudiaron medicina pero más sin embargo son son personas que curan y que no sé cómo enseñar razón sacaron la sabiduría y hay otras personas que literalmente son médicos de 40 años estudiando la licenciatura y no pueden restar un paracetamol. Esa es la diferencia. Entonces, o personas adivinas que realmente adivinan. No es que adivinen, es que tienen una conexión con algunas cuestiones con el universo, como lo que hacía Jesús. Y que tienen algunas sabidurías y que tienen la mente un poco más abierta. Y llámele tercer ojo, y llámele. Este glándula pineal y llámenle chakras y llámenle todo eso Hay gente que lo tiene más desarrollado O hay gente que literalmente lo tiene más destapado No todos así, hay gente que le cuesta pues abrir esa puerta y pum de repente Ay caramba, pero de repente hay gente que ni toda su vida Este, ¿por qué? Porque tienen precisamente sus, sus Ellos mismos bloquean este tipo de campos, este tipo de puertas y por más iniciaciones y por más reglas que se le pongan, no va no va a cambiar la cosa. Y pues más renovaciones y más cosas, y si le explicas más no va a cambiar. Pero hay personas que sí, no necesitan hacer las iniciaciones. Y hay personas que hacen sus iniciaciones, desde les enseñan, se enseñan cómo hacer las cosas. Hasta con el simple hecho de enseñarles a rezar o con el simple hecho de enseñarles a leer un libro, a leer los libros sagrados a leer este a rezar un rosario o con o estar con el rosario meditando, o sea, está hablando de budita, este estar con el rosario meditando más que suficiente. Y hay personas que que pues eh, les enseñas y, y con eso aprenden y tienen su crecimiento espiritual importante. Nada más, pero eso no quiere decir que vamos a andar ahí por ahí eh, obligando a la gente que tenga un camino en específico dejemos que la gente abra su mente, dejemos que la gente abra, o que las personas abran sus ojos, sus oídos y su boca para que puedan hacer nada, siempre para que puedan hacer y no puedan dañarse en nada, o sea siempre haciendo el bien para los demás, y bueno chicos hoy ya me tardé demasiado entonces adiós, que tengan una excelente noche y espero que nos sigamos viendo por aquí, Dios los bendiga cuide y proteja Así como la luz del universo, el arquitecto del universo les guíe, siempre guarde y les mande buenas energías. Haga que su infinito yo brille dentro de este mundo, planeta. Cuídense, bendiciones, las, el saludo. Abran su mente, sus ojos, sus oídos, su boca. Y sobre todo, sobre todo, sean personas de buen corazón, de buenos sentimientos. Recuérdense que la luz del alma y del universo, somos los seres que estamos aquí, vivientes sintientes, pensantes y no pensantes, pero aún así más allá de los pensantes y no pensantes recuerden que también tenemos a la naturaleza y tenemos a los animalitos, que nosotros no sabemos comunicarnos con ellos bueno, es otra cosa y creemos que somos somos seres, este los únicos que tenemos el arte de comunicación, seres pensantes, seres sintientes pero más sin embargo, hay estudios donde dicen que también ellos se comunican donde dicen que ellos también se protegen Así que ellos también tienen, así como se cuiden y se protegen, deben tener sus formas específicas de comunicarse con la cuestión sagrada y con su ser sagrado. Así que cuídense, sigamos adelante y vamos caminando. Nos vemos, excelente día, bendiciones, adiós, descansen.